El primer paso para armar un equipo de ondas escalares es conseguir una caja donde guardar las cosas. Esta caja puede ser una caja de madera, simplemente hexagonal o cuadrada, como quieras. En un costado le vas a hacer como una puertita para que se abra y se cierre. Ahí va a ir el chispero. El chispero se hace con tuercas y tornillos. Y estas L's que son como para fijar cosas en la pared. ¿ok? Acero galvanizado. Tuercas de un cuarto y tornillos de un cuarto. Bueno, con respecto a los tornillos, eh, tené cuidado. Porque necesitamos solo los galvanizados, ¿eh? No compres estos que son de solo de acero. Fíjate el color. El galvanizado es más brillante. Y el de acero, bueno, tiene otro color. Una vez que tengas el Spark Gap bien apretadito... La distancia entre brecha y brecha, o sea, ese lugar que queda ahí, tiene que ser de 0,4 milímetros. Bueno, empezamos a armar el equipo. El equipo comienza por una fuente de 12 voltios 15 a Fuente de 12 voltios 15 amperes la situamos en un costado. Esta fuente lo que va a hacer es, le vamos a enchufar 110 o 220 y nos va a entregar solamente 12 voltios. Con esos 12 voltios vamos a hacer funcionar esta plaqueta. Segundo módulo del equipo de ondas escalares. O sea, esto va así. De ahí salen 12 voltios que los vamos a conectar a la placa ZBS. Con esa placa ZBS vamos a hacer funcionar este flyback. Así que este flyback iría más o menos por aquí. Más o menos lo vamos a ordenar. Mira, yo lo puse así me gustó más. Para que me quede luego eh, este lugarcito. Una vez que tenemos la, la fuente de 12 voltios que va a hacer funcionar a la placa ZBS, que va a hacer funcionar al flyback, vamos a tener por aquí 10.000 voltios. Esto es la parte peligrosa, chicos. 10.000 voltios te puede matar. Estos 10.000 voltios los vamos a llevar a un banco de condensadores. Este banco de condensadores puede ser con capacitores de, en este caso, 10 nanofaradios por 6.000 voltios. Se ponen de a 5. Y los ubicamos en algún lado, puede ser por aquí, ¿no? Ahora, obviamente, positivo negativo, positivo a una punta, negativo a otra punta. Y es aquí donde aparece la parte que se vuelve interesante. El banco de condensadores se rompe en dos partes y aparece la energía exótica, masa negativa. Se conectan en un extremo y se conectan en el otro. Estos capacitores son los mismos que estos. Y bueno, y en este extremo ya se puede conectar la bobina. Una bobina de 15 vueltas calibre 5 milímetros. Esta es la bobina donde nos conectamos. No te pierdas la segunda parte. Te mando un beso.